Vamos que tenemos entrevistas a propósito del tema Perú, la hermana república del Perú. Eh, les voy a pedir a nuestros compañeros de producción que alisten las imágenes que tenemos, justamente las portadas de diferentes medios que alistó Jorgito. Eh, pero antes vamos a dar la bienvenida a Jenny Paucar, ella es periodista. Eh, Jenny... Un placer tenerla nuevamente en la primera edición de Avia Yala Noticias. Diego Montaño, la saluda desde la Ciudad de La Paz. Buenos días, hermano Diego. Buenos días a todos los hermanos que nos están pues sintonizando, viéndonos a estas horas de la mañana. Y bueno, aquí en Perú seguimos resistiendo a esta, a esta paralización y pues a estas marchas que se están desarrollando a lo largo de de todo el sur y también el centro y el norte de Apuña. El día de ayer se inició la primera gran marcha contra la señora Dina Boluarte, eh, presidenta del Perú, ¿no? Quien también dio su mensaje a la nación a las ocho de la noche, donde no lo expresó tácitamente, pero para aquellos que simplemente con una cuestión de lógica, entendemos que la señora reiteró y dijo que no va a renunciar el Premier Otárola lo reafirmó ya para el último de su mensaje y dijo que en eh, su mensaje es que no, no va a haber renuncia de parte de la señora, tampoco de parte del Congreso. Y para ella, el día de ayer, este, hubo tres fallecidos a nivel nacional. Y para la señora, no está pasando nada en Perú. Ha felicitado más bien la labor de los policías, donde dijo textualmente que... Los policías y los militares han actuado inmaculadamente y todo está bien. Para la señora Dina Boluarte aquí en Perú, todo está bien. La policía está haciendo un buen trabajo y los que están manifestando no entiende por qué están manifestando y solamente está invocando a que se puedan desarrollar trabajos en favor de la agricultura, de la ganadería, pero para ella no hay marchas, para ella no hay violencia, para ella el Perú está tranquilamente para la señora Dina Boluarte, que actualmente asume como presidenta. Eh, Jenny, justamente al arrancar el programa hacíamos un análisis de las declaraciones de Dina Boluarte, en el que hablaba de este trabajo coordinado entre la Fiscalía y la Policía en respaldo al gobierno, el trabajo inmaculado de, de la Fuerza Policial, al que agradecía, y decía textual estas marchas de protesta cargadas de violencia... ¿No? se solidarizaba con colegas de la prensa que habrían sido agredidos ayer en Lima, pero nunca mencionó a las familias de los 53 muertos, eh, nunca se solidarizó con la familia de los 53 muertos, dijo que la dirección de inteligencia trabaja firmemente, que estos actos de violencia generados por los marchistas, ¿no? o sea, no, apare aparentemente no hay represión policial para la señora Boluarte, eh, dijo que no quedarán impunes, pero... Me llamaba la atención varias otro, varios otros puntos, pero decía que no hay una agenda social que el país necesite, ¿no? Eh, cuando básicamente lo que piden es un nuevo contrato social, la redacción de una nueva constitución y de ir a elecciones. Ella hablaba de carreteras, de trabajo con los camélidos, de puentes, eh, como si se fuera a quedar mucho tiempo en el gobierno o pretenderá ser candidata. ¿Qué dicen por allá...? Eh, Jenny. Eh, sí, reiterar las palabras que dijiste, hermano. Eh, lo que se está viviendo en Perú es eh, un conflicto ya muy grande. El tema de, de la resistencia de los pobladores que han viajado, más de 100 mil podríamos decir, a nivel de, de país que están en la capital concentrados, ha habido una marcha muy grande, nunca antes vista a nivel de la historia peruana. Esta marcha ha sido multitudinaria porque de paso se ha convocado a todas las sangres, como decía José María Arguedas, ¿no? Todas las sangres se han reunido en la capital. En esta marcha, pues, se está resistiendo y se está pidiendo estos tres puntos específicos que la señora Dina Boluarte lo sabe, no más que ella se hace de la vista gorda, podríamos decirle, para ella las marchas son para ella insignificativas, pero bien sabemos que nosotros estamos marchando por tres temas fundamentales. Que se vayan todos, incluida la señora Dina Boluarte. Queremos eso, un nuevo contrato social donde estén visibilizadas todas las sangres y donde esté la participación del pueblo y también pueda haber esta asamblea. Esta nueva constituyente que se está pidiendo y ha llamado a nuevas elecciones. Este año, este año, según el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, la RENIEC, sí hay posibilidades de desarrollar eh, las elecciones políticas en este año. La señora no lo quiere hacer, ella dice que no se puede por un tema de de tiempos y de agenda, pero sí se puede, ya que los organismos eh, que llevan las elecciones, que en este caso es el jurado y la ompe dijeron que sí se puede realizar, pero la señora no lo quiere este, desarrollar, y eso es lamentable. Yo lo decía también usted, hermano, que ya hay 53 fallecidas a nivel del país. Ayer cobraron las últimas víctimas y la señora para ella no hay no hay solidaridad, para ella no hay empatía, no hay, no hay la empatía que la mayoría de las mujeres tenemos porque hemos dado, sabemos dar a luz a nuestros hijos y no hay empatía. Eh, para la señora, el único fallecido es el policía, para la señora y es un escándalo, es el policía. Claro que para nosotros como pueblo también es un escándalo, pero es un escándalo los, los 53 fallecidos, no solo un fallecido, el policía es un hermano de provincia, es un hermano también que, que sabe la realidad y ha fallecido. Y a nosotros nos duele, pero también nos duele los 53 fallecidos. Pero para la señora, para el gabinete Otáralo, para el Congreso, es invisible los demás fallecidos. no Jenny. Ya lo decía también usted, el tema de los medios de comunicación. Para los medios de comunicación solo hay violencia. Para los medios de comunicación no están las tres demandas en la agenda. Para los medios de comunicación... No existen pueblos indígenas pidiendo sus derechos, eh, sus, sus demandas. Para el pueblo, para los medios de comunicación capitalinos, solo hay violentistas, saqueadores, delincuentes. Para los medios de comunicación, no está visibilizando a toda esas, todas las sangres que se han reunido en Lima para demandar sus derechos. Entonces, lo que está pasando en Perú es escandaloso no se quiere ver, no, no quieren abrir cuentas de diálogo que debieran de hacerse antes del 7 de diciembre. Entonces, lo que está pasando en Perú es complicado y lamentablemente nosotros no tenemos, eh, si no fuera por TikTok o redes sociales que de alguna manera informan y dan a conocer lo que verdaderamente está pasando, podríamos estar viviendo lo que se ha vivido en los años 90. ¿no? Ayer también se ha evidenciado se que ha habido... Un incendio. Y eso no es casualidad. En los años 90, cuando se hizo la primera marcha de los cuatro suyos, también se quemó eh, el Banco de la Nación. Lo mismo sucedió el día de ayer. no se, A los alrededores de la Plaza San Martín Jenny, se provocó un incendio. Jenny Eso es lo que está sucediendo en Perú. Jenny, ¿nos puede mencionar eh, respecto a este incendio? Porque eh, ahora vamos a revisar las portadas. ¿Cómo hoy arrancan los medios de comunicación. Pero quiero preguntarle primero respecto al incendio de esta casona que según eh, escucha, leíamos más bien las declaraciones del dueño de la casa sería, este incendio fue provocado por granadas de gas disparadas por la policía al techo. Eh, ¿Usted tiene esa información? Claro, son este, las bombas que de pronto siempre la policía usa para reprimir incluso muy claramente dice ahí la dueña, el, la, el hijo de la dueña, claramente manifiesta que este, les dijeron que había niños en casa que no lancen, que por favor no, los, los protestantes están haciendo una marcha pacífica, pero ellos han querido provocar, por eso yo digo el Estado es responsable de, de este incendio. Por eso está sucediendo lo que ha sucedido en los años 90. Ya lo decía que la señora Dina Boluarte está desarrollando. Y lo que quieren es distraer la atención de lo que está pasando en Perú con un incendio, ¿no? Que al final, gracias a Dios, gracias a La Pacha, han visto que y han dado los mismos dueños de casa que han dicho y es la policía quien ha provocado este incendio. Querían hacer ver y no han podido, no lo han hecho bien querían hacer ver que este incendio ha sido provocado por, por los manifestantes. Y gracias a Dios, los dueños han desmentido y han dicho que la policía ha provocado este incendio en los alrededores, bueno, en la casona que se encuentra, esto por la Plaza San Martín. Entonces, eso ya se tiene claro. Eh, yo diría que no han sabido planificar bien, porque también nosotros sabemos que los pueblos somos pueblos pacíficos pero también de, después de una acción tiene una reacción pero no vamos a, a nosotros a cometer estos actos o la población no va a cometer estos actos donde sabemos que que no nos interesa quemar nada este nada porque nuestras demandas no son esas nos interesa que la señora se vaya entonces yo creo que Ustedes y, y la población internacional, las instituciones saben claramente que este incendio fue provocado por ellos, ¿no? Entonces, eso yo creo que ya está claro. Entonces, lo que nosotros seguimos pensando, el día de hoy se va a dar la segunda marcha porque la consigna es clara, que se vayan todos y que se desarrolle una nueva Asamblea Constituyente. Bien, Jenny. Entonces, vayamos ahora, les parece, a revisar cómo... Eh, reflejan los medios de comunicación, cómo soslayan en torno al tema de la, de la vivienda incendiada, el comercio del Perú, en su portada, vándalos desatan caos en Lima y asaltan aeropuertos en tres regiones, ahí está con una fotografía, en la parte superior, incendio arrasa edificios cerca de la plaza San Martín durante marchas, no, no, no dice quién, quién provocó el fuego. Eh, al menos 13 sedes judiciales han sido atacadas desde el inicio de los paros. En la parte inferior, informe del Ministerio del Interior identifica a 130, comillas, actores de las protestas. El Congreso mantiene vigente su semana de representación pese a disturbios. Nos vamos a otro medio de comunicación impreso del Perú, gestión. Convulsión prende en Lima. Ahí está la fotografía y de fondo la composición con la casona ardiendo. Eh, la, part, la agonía del sector turismo, dice en la parte superior. Eh, BCR observa fuerte subida de precios de alimentos perecibles. Empleo minero cayó 7,3% en noviembre por bloqueos y protestas. Nos vamos a ver qué dice Perú 21. Es violencia política, no es protesta social. De manera sincronizada, el vandalismo quiso tomar los aeropuertos de Arequipa, Juliaca y Cusco. En Lima atacaron a policías y periodistas mientras destruían las calles del Centro Histórico. Así titula Perú 21. Propon, proponen legislatura extra para adelanto de elecciones a octubre. La Capitanía cierra playas por oleaje. Bueno, ese es otro tema. Eh, nos vamos a revisar ahora... Diario Correo del Perú, fracasa el vandalismo, dice. El sobretítulo, comillas, el gobierno está firme, señala la presidenta Boluarte, ante la jornada de terror en Lima y varias regiones del país. ¿no? Y ahí arriba la casa di, ardiendo. Claro, Nunca dicen quién prendió fuego a la casa. De repente, si hubiesen sido los manifestantes, sería el titular. Vamos a ver qué es lo que destaca el periódico Trome, medio Trome. Policía pone el pecho por el Perú, dice. Eh, Rompieron veredas con fierros y también atacaron a periodistas. Fracasa toma de Lima y vándalos se dedican a quemar y destruir la ciudad. Bueno, acá ya se animaron a... A ir en contra de la verdad de este medio y decir que la casa fue quemada por, comillas, vándalos. El periódico Ojo, el diario Ojo más bien del Perú, policía frenó a vándalos. Varios agentes resultaron heridos por impedir la, comillas, toma de Lima. 11,800 custodios se defendieron con bombas lacrimógenas, tras palazos, adoquinazos y botellas de arena de manifestantes iracundos a toda costa y por distintos flancos, querían llegar al Congreso y otras dependencias públicas. Hubo varios detenidos. Eh, ¿Qué le parece, Jenny, estos titulares? Todos bajo la misma línea, ¿no? Eran vándalos, destruyeron, la policía fueron los, como decía ayer, anoche, Otárola, después de la intervención de Dina Boluarte, los héroes nacionales refiriéndose a los policías, fueron los que pusieron el pecho, como titulaba alguno de los medios. Es realmente triste ver este tipo de medios, pero nosotros sabemos que el 80% de los medios capitalinos o los medios que se imprimen o se ven a nivel del país son del grupo del comercio, el grupo de comunicaciones más grande del Perú, que copa todas las el tema de información o desinformación en este caso y todos todos hemos leído los, los princip las principales portadas donde dice todos nos califican de vándalos o califican al pueblo que protesta por un derecho de vándalos pero los héroes llegan a ser los policías no ahí entonces qué tipo de información están vendiendo y lo peor es que lamentablemente sabemos y conocemos que uno de los poderes que tiene también el estado es el tema de la de la información de la comunicación y ya en Perú lo decíamos que es el cuarto poder que que está ahorita de pronto desinformando porque ahí ningún medio de comunicación informa o un titular dijera llegaron más de tantas personas de las regiones a buscar la democracia o vienen tantas personas de comunidades por defensa de los derechos. Yo pienso que esos debieran de ser los, los titulares de los medios de comunicación, visibilizar. Hay pueblos indígenas enteros, familias enteras que han viajado, sí. muchos este, familiares han dejado, muchos padres han dejado a los hijos en las comunidades. Eso no se visibiliza, pero gracias a los medios de comunicación alternativos que sí hay y a las redes sociales, podemos ver la verdad y saber qué es lo que realmente está pasando. Es lamentable ver, escuchar este tipo de titulares que ya lo decíamos, son el reflejo del, de los años 90, ¿no? Y ya, ya lo decimos aquí en Perú, estos diarios chichas que te venden te venden basura, disculpando la palabra, te venden basura, te venden desinformación, porque no está reflejado lo que realmente ha pasado. Debiera de ser un titular. ¿Cuántos pueblos indígenas han viajado para hacer respetar sus derechos? ¿Cuántas mujeres están con, con niños en los brazos buscando sus derechos? Ayer mismo veíamos en la mañana había periodistas de Panamericana Televisión, en las afueras de, de la Universidad Nacional San Marcos, donde hacía una entrevista a los jóvenes que están muy preparados, por cierto, que hacían unas respuestas contundentes respecto al, a la Asamblea Constituyente y por qué se está dándose este tipo de manifestaciones. La señora periodista se quedó admirada, pasmada, porque no creía que iba a tener ese tipo de respuestas tan significativas, tan profundas y de mucho poder. Entonces, lo que está pasando ahorita es lo que están vendiendo, vendiéndonos. Es eso, lo que vemos en pantallas es humo. Lo que nos está vendiendo los medios de comunicación es humo, nos están haciendo cortinas aquí a nivel del, del país, pero yo creo que con todos estos titulares y con el mensaje de la señora Dina Boluarte el día de hoy el pueblo del Perú va a ser mucho más fuerte. Ah, están viajando, sigue caravanas desde diferentes países y estoy segura que el, que el día de hoy, el día de mañana las marchas a nivel nacional van a ser más contundentes. El día de ayer aquí en Puno hicimos una marcha también súper grande, este, pacífica, donde hemos también demandado y también tenemos himnos que pues, reflejan lo que ha pasado o lo que está pasando actualmente. Por ello considero que el día de hoy las marchas que estamos haciendo, porque sí son pacíficas las marchas que estamos desarrollando, son en demanda de los derechos y en demanda de esa eh, democracia que nosotros buscamos eh, en estos contextos. ¿no? Y es lamentable lo que de pronto vemos, ¿no? lo, cómo la policía está reprimiendo, porque ellos sí están armados, cómo estos eh, 10,800 policías tienen la capacidad Ahora, ¿no? uniformes nuevos, escudos nuevos, ropa nueva, pero cuando vamos a las comisarías, ellos no pueden salir, ellos no pueden eh, eh, recibir una noticia, una denuncia, pero ahora sí, ellos están prestos, ¿no? A estar, este, pues, reprimiendo al pueblo, ¿no? Y al mandato de la señora Dina Boluarte. Lo que está pasando en Perú es muy grave, hay una violación de los derechos humanos, no se está respetando la misma constitución de la señora porque ahí en la constitución dice que tenemos derecho a las marchas, están eh, reprimiendo en las carreteras que los hermanos están viajando, la policía no les está dejando pasar, también pedimos eso a la comunidad internacional, al CDH, a la ONU que puedan también ellos intervenir, y dar esas recomendaciones claras porque no queremos más muertes. El día de hoy va, va a darse la segunda marcha de los de los cuatro suyos y no sabemos lo que vaya a pasar o acontecer en los siguientes días. Entonces, lo que está pasando sí es este, un problema social muy grande. Yo creo que la señora Tina Boluarte ya debe de renunciar, debe dejar el cargo porque lo que está pasando en Perú sí es un problema muy fuerte. Jenny, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Eh, le vamos a pedir, por favor, que si puede, gentilmente, nos pueda hacer llegar las imágenes de lo que ocurra eh, a través de nuestra producción, por, de lo que ocurra en Puno, lo que pueda usted captar. Nosotros, por supuesto, estaremos publicando porque, como usted mencionaba, y es algo que eh, claramente nos hemos dado cuenta en este tiempo, eh, es muy complicado acceder a información de lo que ocurre más allá de los medios hegemónicos que van en la línea de las portadas que revisábamos. Jenny Paucar, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. La estaremos convocando nuevamente más adelante para eh, seguir hablando de lo que ocurre en la hermana República del Perú. Muchas gracias, hermanos, y un gran saludo y sigamos resistiendo. Jenny Paucar, periodista indígena de la República del Perú, estuvo junto a nosotros haciendo, eh, informándonos respecto a la situación que vive ese hermano país en, estos, eh, en este ya más de un mes de conflictos, conflictos que eh, han generado una represión policial, ocasionando la muerte de 53 personas. Eh, veíamos y revisábamos los medios de comunicación, impresos, cómo se animan a mentir respecto a la autoría del incendio de esa casona ayer en Lima, argumentando que eso es el resultado de los hechos violentos o de los violentos, en alguno de los casos, de los vandálicos, como ellos llaman, eh, cuando en realidad, en palabras de los mismos propietarios, fue la policía la que ocasionó el fuego.